La nueva línea funciona por un operador que, en este caso, en vez de realizar una consulta telefónica, va contestando en tiempo real en la medida que las consultas se van realizando y, de acuerdo al contenido de ese diálogo digital, la consulta puede ser finalizada o debe escalar a una consulta telefónica. Si finaliza en la consulta telefónica, bien, y si no, escala la consulta médica online.